Buenas noches, queridos televidentes. Aquí estamos un lunes más, fieles a nuestra cita semanal con el programa Espiritualismo y Espiritismo. Eh, muchas gracias por estar ahí con nosotros, escuchándonos y aprendiendo junto a nosotros. Hoy el, el tema que traemos es la eh, fraternidad, fraternidad en servicio, y para hablar de él eh, vamos a contar con dos contertulios que paso a presentarles ya de manera rápida. En primer lugar, contamos con la presencia de nuestro amigo, nuestro compañero, Santiago Gené. Él es técnico comercial, actualmente ya está jubilado, y lleva más de 40 años de militancia espírita. Pues es un fundador del Centro Espírita de Reus, orador, divulgador desde hace décadas, asumió la presidencia de la Federación Espírita Española ya por el año 2000. Actualmente sigue participando y trabajando incansablemente en la divulgación del espiritismo en varios centros de Cataluña. Santiago Llené, un placer tenerte con nosotros otra vez. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, igualmente. Es un placer, pero a la vez es un honor. El poder estar invitado aquí junto con todos vosotros, a los cuales por parte de los más antiguos nos conocemos desde larga carrera. Ya, ya por el comienzo de los años 70 ya empezábamos a mantener una relación que mantenemos hasta el día de hoy. Gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación una vez más. Acompañando a Santiago Llené, eh, hoy contamos con nuestro compañero Antonio Lledo Flor. Muy buenas noches, amigo. Hola, buenas noches Jesús. No. Bienvenido Santiago, agradecido por acoger esta nueva participación. De verdad, grato a, por tu presencia y a todos los que nos acompañan, verdaderamente les damos las gracias porque nos dan la oportunidad de servir y de ayudar. Además, eh, sirva como completar la anécdota. Eh, coincidimos ambos, Antonio Lledó y un servidor en los destinos de la Federación desde el año 97 al 2000. Ambos estuvimos en el mismo equipo colaborando y trabajando juntos. Así es. Muy bien, muchas gracias a los dos por estar aquí en el programa. Y si os parece, vamos ya a comenzar con la primera pregunta que es, lógicamente, una pequeña introducción sobre el tema que nos ocupa. Santiago, ¿qué es la fraternidad? Lo primero que se nos vino a la mente fue consultar al diccionario. El diccionario cita amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se traten como tales. Esto en cuanto al diccionario. Y arregló renglón seguido, nos viene a la mente la parábola del buen samaritano. La encontramos en Lucas 10, 25 al 37. Todos recordaremos, porque es bien conocida. Ese momento en el que un doctor de la ley, enfrente de Jesús, le pregunta para obtener la vida eterna cuál es la cosa que debiera de hacer. A lo que Jesús le responde acerca del cumplimiento de las tareas, de los deberes que marca la ley. El amar a Dios sobre todas las cosas, el cumplir... Con el no matarás, el no cometerás adulterio y bajo la respuesta que el doctor de la ley le da acerca de que él esto llevaba ya, lleva ya tiempo en la observación y en la práctica de estas condiciones, Jesús entonces es cuando relata la parábola del buen samaritano, aquella en la cual después de encontrarse con distintos personajes, alguien que pudiera haber sido asaltado, herido y tirado a un lado del camino, pasando distintas personas, no ninguna hacerle caso, hasta que se encuentra con alguien que movido a misericordia, se interesa por la persona herida, ahí lo recoge, lo atiende, le cura las heridas, lo lleva a la siguiente posada, y mientras tanto le dice al posadero que todo lo que gaste a su regreso, él lo pagará. A lo cual Jesús le pregunta, ¿quién crees que de entre todos los que pasó consiguió tener el momento de fraternidad y de hermano para con el herido y dejado al lado, al rincón del camino? Claro, está, la respuesta no pudo ser otra que aquel que movido a misericordia hizo todo lo que hizo el buen samaritano. Esta es la lección que se nos viene a la mente para poder comprender lo mejor posible que es para nosotros la fraternidad. Muy bien, muchas gracias por esta pequeña introducción. Pasamos a la siguiente pregunta, Antonio. A menudo eh, hablamos de la sociedad como un ente abstracto, haciendo comentarios acerca de las carencias que esta sociedad tiene. ¿Qué podemos dar nosotros individualmente para que la sociedad mejore? Bueno, pues eh, el ejercicio de la fraternidad en acción es sin duda una de las cosas que podemos hacer para que la sociedad mejore. Tenemos que tener en cuenta que todos los estudios de los sociólogos nos hablan de que la sociedad es un reflejo, eh, un reflejo del individuo, es decir, la manera en cómo los individuos se comportan, actúan y se movilizan en la sociedad, tiene mucho que ver con lo que la sociedad es en sí. En ese sentido, si nosotros queremos una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, debemos de empezar por nosotros mismos a trabajar esas fortalezas y esas virtudes en nuestro interior para que eh, con nuestra acción personal se refleje en el ámbito familiar, que es la célula primigenia de la sociedad, y a partir de ahí se refleje y se proyecte en la sociedad. Entonces, podemos hacer mucho. Concretamente, eh, Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el apartado, creo que es el capítulo 17, cuando habla del hombre de bien, da una serie de pautas para que el hombre se conduzca en relación con las leyes de la justicia y del amor que en realidad son leyes de fraternidad, porque no debemos de olvidar que la fraternidad, la palabra frater, hermano, viene como consecuencia de que todos somos hijos de un mismo padre, que es Dios, y que lógicamente, como somos hermanos, tenemos que tener una relación fraterna. Entonces, en ese apartado, Kardec nos habla de que el hombre de bien es aquel que observa la ley de justicia, la ley de amor, la ley de caridad y tiene una serie de características, como por ejemplo la de mirar ante sus propios defectos que las de los demás, tiene una fe irreductible en Dios, no murmura, no critica, sabe perdonar, no tiene ansias de venganza, es indulgente con los defectos y las debilidades de los demás, etcétera, etcétera. Exactly. Yeah. Pero también en ese, digámoslo así, en ese mismo capítulo, avanza y hay un apartado de un comunicado muy significativo que nos habla de cómo debe de ser el hombre en el mundo o cómo debería de comportarse el hombre en el mundo, o en este caso, dando referencia, digámoslo así, a aquellos que conocen el espiritismo, cómo debería de comportarse un espírita en el mundo. Entonces, lógicamente, en ese comunicado que lleva ese título, el hombre en el mundo, eh, eh, Kardec, el espíritu que lo da comunica que a pesar de que nos están alentando a la, a la oración y a la evocación, no nos están diciendo que tengamos que llevar una vida mística, una vida que nos coloque al margen de las leyes de la sociedad, porque el hombre es un animal gregario, tiene que convivir en sociedad y no se puede eh, colocar al margen de la sociedad, debe de vivir en la sociedad. Ahora, eso sí, hacerlo de una manera digna, conforme a las pautas, los comportamientos de la vida, o de la época en la que se vive, pero respetando siempre, digámoslo así, un sentimiento de pureza personal, de dignidad, que eh, sea coherente con nuestros conocimientos y nuestras creencias personales que la doctrina espírita nos ofrece. Así pues, tenemos en ese mismo, en ese mismo eh, artículo, en esa misma comunicación, se nos exhorta a ser felices, a ser alegres, a mantener una conciencia recta, a convivir con nuestros hermanos y a darnos cuenta de que el hombre es precisamente heredero, heredero de del universo. Esa es la máxima creación de Dios y está creado por amor. Y ese amor, ese, ese amor, en esa búsqueda de perfección, que es el camino de evolución en el cual nos pone Dios en el mundo, tiene que tener una serie de pautas. Y una de ellas es la fraternidad, que junto a la caridad, ...comportan, digámoslo así, dos de las grandes ramas del amor puro, del amor absoluto... ...que todos absolutamente debemos de intentar alcanzar. El espiritismo nos da todos estos conocimientos, nos ofrece todas estas lecciones... ...por eso es tan importante que tengamos en cuenta de que el hombre en sociedad... ...debe adaptarse a la sociedad en la que vive... Pero, como decía Jesús, estar en el mundo sin estar en él. Es decir, conservando su integridad, su conciencia, sus conocimientos y no traicionándose a sí mismo. Es muy importante, pensando bien eh, en los demás y no de una manera egoísta. Y sobre todo, disfrutando de los placeres que la condición humana nos permite y... Por encima de todo y para terminar, dedicando todos los actos que hagamos en nuestra vida, dedicarlos a Dios que nos ha dado la vida y que nos ha permitido esta nueva oportunidad de progreso al, al permitirnos reencarnar en este momento. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. Siendo la familia la célula una célula quizá la más básica de nuestra sociedad... Quizás aquí debiera comenzar ese cambio, esa fraternidad de la que estamos hablando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Estás de acuerdo en este punto? En el momento en que se instala en la humanidad el sentido de la familia, esta alcanza un nivel de progreso mayor. Hay un dicho que no proviene del propio espiritismo, pero que para el momento es igual de válido. La familia que aprende a orar unida, permanece unida. Ya sabemos que este pensamiento, insisto, no es nuestro, pero es válido para lo que estamos desarrollando en estos momentos. La familia en sociedad, como muy bien ha expresado Antonio en estos instantes, y además él ya al final lo ha, lo, le ha puesto el punto clave a lo que él ha estado desarrollando, cuando ha estado hablando de la reencarnación. Desde el punto de vista espiritista, no podemos olvidarnos que el sentido de la familia alcanza un nivel más profundo, mayor. Por lo tanto, porque si bien es un progreso para la humanidad, a la vez también se trata de que es el punto en donde las leyes de Dios tienen en su programación el hecho de reunir y de reunirnos a espíritus que proceden cada cual de su campo de experiencias y entre los cuales ha habido ya en anteriores encarnaciones oportunidades en las que han convivido juntos y en los que ha habido diferente tipo de abusos en algunas oportunidades no es así y hay mucha afinidad. De todos modos, llega un momento en el presente en el que la vida nos convoca conforme nosotros entramos en sociedad, nos desarrollamos, formamos la familia, y a partir de ahí, a través de la misma, la a través de la reencarnación, son convocados los diferentes miembros. Que necesitan reencontrarse a través de los lazos consanguíneos con el fin de que en algunos casos se puedan restablecer antiguas desavenencias, posibles antipatías, enemistades que se han creado y de ahí la explicación que el espiritismo nos ofrece acerca precisamente de cuáles son la naturaleza, el origen de donde nacen, precisamente, las diferencias entre los diferentes miembros de la familia. En otras oportunidades, son seres afines y que muestra también ello de que han tenido, en las diferentes ocasiones, que convivieron con anterioridad a esta existencia juntos, naciendo en ellos lazos de simpatía. En un caso y en otro, los unos son para que nosotros nos desarrollemos en el cumplimiento de nuestros deberes, cuando somos llamados a prestar uh, atención a aquellos que, cuyos miembros se nos presentan como más difíciles por nuestra relación con ellos. Puede ser entre la propia pareja, puede ser de padres a hijos, puede ser de hijos a padres, entre hermanos. La doctrina espiritista tiene este, esta especial cualidad, le da la dimensión mayor y más profunda, a través de lo cual nos llena de otra comprensión y nos hace tomar distinto camino, que no es precisamente el de dividir y el de apartarse sino que se aprende a asumir el rol, y el carácter de cada cual, de otra forma, con otras consecuencias, porque se piensa en profundidad que entre alguien que está siendo atacado o entre alguien que se siente victimizado, alguien ha ofendido y alguien ha sido víctima. Y ahí se aprende, se dilata el sentido de fraternidad también, porque entre la familia este sentido también tiene que practicarse. Muy Bien, gracias. Pasamos a la pregunta siguiente. ¿Qué pequeños gestos podemos realizar a diario para mejorar el ambiente, en concreto en las relaciones familiares y sociales? Bueno, de forma magistral, Santiago acaba de explicar en el tema de las relaciones familiares la importancia de la familia, no solamente como núcleo primordial, como célula primigenia de la sociedad, sino también en cuanto a las relaciones, la importancia de las relaciones y la importancia de las consecuencias que ésta tiene para nuestro progreso espiritual. Hay personas que que apenas dan sentido al tema familiar y lógicamente obvian esta cuestión para dedicarse a otras cosas creyendo que eh, la familia es algo que eh, viene por, por casualidad o viene de la manera en que viene. Nosotros los espíritas sabemos que no es así y de forma magnífica Santiago ha mencionado cómo deben de ser esas relaciones y de qué manera se deben de intentar encauzar correctamente desde el plano material, incluso desde el plano espiritual, haciendo una breve reflexión sobre lo que el espiritismo nos ofrece y sobre lo que muchas obras de literatura mediúnica nos traen a nuestro conocimiento. En este momento estoy recordando, por ejemplo, la obra de Francisco Cándido Xavier, dictada por Andrés Luis, titulada Acción y Reacción, donde se ve claramente que los distintos procesos de agravamiento de deudas que luego se reflejan en la tierra y que tienen como consecuencia determinados conflictos familiares, tienen un antecedente espiritual que viene, como muy bien ha explicado Santiago, de vidas anteriores. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que desconocemos las causas por el olvido del pasado, de las circunstancias que proveímos y que ahora recogemos eh, como consecuencia de nuestros actos. En ese sentido tenemos que estar siempre muy atentos para que todas estas cuestiones de las relaciones familiares sean adoptadas y enfrentadas bajo una actitud de prudencia, de paciencia, de amor, de afecto, de cariño y sobre todo de mejoramiento personal, aunque las otras personas, miembros de la familia, no correspondan de igual manera. En ese sentido es importante comprender que eh, nada es casual en el, en el entorno familiar y que los obstáculos, los problemas y las vicisitudes que se presentan tienen una causa, aunque nosotros las desconozcamos. La doctrina espírita es clave, es clara, es manifiestamente esclarecedora. Y ya no solamente en el tema teórico o filosófico, sino sobre todo en el tema real. Porque la doctrina espírita si es algo de importancia. Es sobre todo una filosofía de vida que debemos incorporar en nuestro corazón y en nuestra conciencia para dejarnos guiar por esas pautas. Cuando nosotros incorporamos como una filosofía de vida, como un patrón de conducta, aquellas bases principales que la doctrina espírita nos enseña a través de la moral, del código evangélico del maestro Jesús, estamos en el camino recto. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos, nos vamos a seguir equivocando. Pero ahí podremos hacer mucho para modificar esos ambientes si nosotros empezamos por nosotros mismos a incorporar como una filosofía de vida las 24 horas del día pensando y viviendo en el bien, en el amor, en la caridad y en la entrega a nuestros semejantes. Todo eso luego se refleja a nivel social, de tal forma que en el libro de los espíritus, en el apartado 877, Alan Kardec habla respecto al hombre y su necesidad de vivir en sociedad. Y más o menos la pregunta viene a ser así. ¿La necesidad del hombre de vivir en sociedad le impone algún tipo de obligaciones particulares? La contestación de los espíritus es la siguiente, sí. Y la primera de todas es la de respetar los derechos de sus semejantes. Porque aquel que respeta los derechos de sus semejantes será siempre un hombre justo. Y aunque hay muchas personas dentro de la sociedad que no respetan ni practican esa ley de justicia que debería de brillar y estar esculpida en cada uno de nosotros, lógicamente estas personas viven en perturbación y en confusión e intentan aplastar los derechos de los demás. Así pues, la vida social impone también unos derechos y unos deberes recíprocos, pero nosotros, como espíritus encarnados, y con conocimiento de la doctrina espírita que nos hace entender que debemos de ser fraternos porque somos hermanos, debemos de llevar eso a una expresión superior, la expresión de la caridad respecto a cómo la entendía el Maestro Jesús, respecto a la indulgencia con los errores de los demás, respecto al perdón de las ofensas y respecto a considerar a todos en la tierra como hermanos nuestros, tanto a aquellos que nos hacen bien como a aquellos que nos ofenden y que debemos de perdonar si queremos tener paz interior. Gracias, Tony. Santiago, la sensación de sentirse querido aporta al ser humano el incentivo necesario para que él pueda apreciar a los demás y contribuir. ¿Así con su aportación? En todos los ámbitos. Tanto más en el de la familia. Que se convierte en el auténtico campo en donde debemos de aprender a distribuir los bienes que poseemos. Los bienes morales, naturalmente. Los del carácter, de nuestros estados de ánimo, de nuestra psicología. En una oportunidad, siendo padre primerizo en mi caso, le preguntaba a alguien que ya en aquella ocasión, estamos remontándonos en torno del año 82, 83, en aquella ocasión a quien yo le consultaba, ya tenía más de 350 hijos adoptados. Naturalmente no es otro que Divaldo Franco. Frente a alguien con tanta experiencia, yo le pregunté qué era Menester hacer para contribuir lo mejor posible en la educación de nuestros hijos. Él me respondió de forma muy sintetizada, pero reflejó magníficamente lo que hay que desarrollar. Es todo una ciencia. Me dijo que era menester aplicarse con amor, pero con rigor. Aprender a distribuir en cada momento... Ambas condiciones. Naturalmente, siempre decimos que nadie hemos nacido aprendidos. Desarrollamos conjuntamente a lo largo de nuestras propias experiencias, conforme abordamos nuestras responsabilidades y compromisos, aprendemos en conjunto. Sin embargo, en esa oportunidad yo me di cuenta que... Tomar referentes de alguien con más sabiduría y con mejores perspectivas frente a un caso tan práctico como era de alguien padre adoptivo de tantos hijos, evidentemente, si se tiene a mano, es menester eh, consultar siempre. a Alguien, insisto, que pueda tener mayor sabiduría para hacerlo. Porque... La sensación del sentirse querido, mientras y tanto la persona no aprende por su propia madurez que una de las fórmulas más eficaces de poder desarrollar el amor es a través del autoamor y a desarrollar el amor ofreciendo, dándonos de nosotros mismos sin esperar a cambio tal vez sea la parte más difícil, pero para con los hijos es na algo natural que todo padre y madre sabe cómo actuar. Amar sin esperar, no de una forma egoísta, para que cuando llegue el momento de aplicar el rigor, también sepamos hacerlo convenientemente. En una oportunidad una psicóloga, me respondía también a otra cuestión frente al rigor. Sí, si, cómo había que aplicarlo, cómo habíamos de empeñarnos en él con el fin de poder ser escuchados por nuestros hijos. A lo que me respondió, que cuando nosotros aplicamos el rigor de una manera inteligente, riñendo y argumentando dirigiendo y ofreciendo pautas el otro que recibe aunque sea una forma en algo en forma de repulsa entiende en ese instante que se está ejerciendo amor también para con él porque aquel que nos tiene en desinterés o no nos ofrece mayor interés, podemos acabar sintiendo indiferencia y por lo tanto nos guardaremos de dirigirle cualquier palabra en forma de corrección. Cuando corregimos, sin embargo, entendemos, damos a entender que nos importa y esa también es una forma de amor. La sensación de sentirse querido, por lo tanto, es indispensable y hemos aprendido a lo largo de los años que lo es para con aquel hijo o hija o aquella persona no necesariamente vinculada al grupo sanguíneo, consanguíneo, sino para con aquella persona con la que nosotros deseamos ofrecerle aprecio, atención, cariño, porque es con esta fórmula que la otra persona reasienta mejor su propia personalidad. Y esto podemos juzgarlo por nosotros mismos. Conforme nosotros recibimos aprecio, sea en el aspecto laboral, profesional o en la propia familia, un aprecio sincero, un aprecio honrado, ahí interiormente... Nosotros nos sentimos con placer, nos sentimos a gusto y aprendemos a desarrollar esa cualidad para seguir ofreciéndosela a los demás. Esto también es fraternidad. Muy bien, gracias Santi. Seguimos adelante con la siguiente cuestión. En el convencimiento de que no somos seres individuales, sino sociales. Y como tales debemos comportarnos, ¿es necesario renunciar a algunas de nuestras expectativas y preferencias cuando se producen conflictos en beneficio del conjunto? Siempre claro que no cause daño a nadie. ¿Qué opinas? Bueno, el renunciar, la renunciación a nuestros intereses personales o egoístas, lógicamente, o personalistas, lógicamente es una virtud del ser humano. Ahora bien, habría que saber y analizar cuáles son esas cuestiones que nos hacen esas expectativas esas preferencias que nos deben hacer renunciar a algo. El hombre no debe renunciar nunca, por mucho que sean las circunstancias que se produzcan a lo que él es, a su propia dignidad a su propio espíritu, a su propia alma, al compromiso espiritual que trae. Siempre y cuando, si cree que esto, su, su actuación o su acción o su palabra puede generar algún conflicto, lógicamente el silencio, el silencio es muy importante. Es tan importante que eh, muchas veces hasta incluso malinterpretado. Porque hay veces que las personas malinterpretan el silencio en el sentido de querer que la persona que no responde a una ofensa o no responde a una discusión o no quiere entrar en debates estériles que lo único que generan son controversias y pérdidas de tiempo, hay personas que piensan que es porque la persona no tiene razón, no tiene explicaciones que dar y por eso se calla. Y no, muchas veces justo al revés. Es porque la persona no quiere entrar en esos debates porque considera que es inútil la discusión porque considera que trae más perjuicio que beneficio y por eso se calla y por eso se silencia. Y estas cosas hay que saber entenderlas también. Y muchas veces sí es conveniente, como dice la pregunta, renunciar a hablar, a decir, siempre y cuando puedan existir conflictos que perjudiquen al resto de las personas. Entonces, dependerá siempre de las expectativas y de las preferencias, pero a lo que nunca debemos de renunciar es a lo que somos y a lo que queremos o aspiramos a ser. La doctrina espírita nos explica precisamente que una de las formas de caridad es la indulgencia. Y dentro del campo de la indulgencia es tolerar precisamente los errores y las imperfecciones de los demás. Y la indulgencia también nos hace ver que en el mismo momento en que nosotros toleramos y perdonamos, estamos adquiriendo la virtud o la característica principal. ...de que cuando nosotros nos equivoquemos... ...se nos perdone y se nos tolere... ...es un sentido de justa reciprocidad... ...que tiene que ver con la ley de causa y efecto... ...vamos pues sembrando... ...esa fraternidad de la que estamos hablando... ...porque estamos ejerciendo... ...esa fraternidad en acción... ...que no es ni más ni menos que la práctica del bien... ...la práctica de... Eh, ...el seguimiento de la ley de amor... ...de la ley de caridad... ...que sin duda ninguna es la clave para muchas de las cuestiones que nos perturban y nos perjudican, incluso a nivel de salud física, de salud mental, emocional y de salud espiritual. El amor es ya terapéutico, no es simplemente una regla moral, no es simplemente algo etéreo o efímero, no es una norma de conducta, es mucho más. Es la máxima expresión de Dios que impregnada en toda su creación Debemos de intentar alcanzar para intentar vivir ese sentimiento puro de fraternidad que nos una a nuestros hermanos y que nos ayude a conectar con las fuerzas superiores que los espíritus de luz y los espíritus de bien, mensajeros de las esferas superiores y del Maestro Jesús, traen a la tierra para que el hombre se pueda regenerar moralmente y cambiar sus actitudes negativas y perniciosas por otras de bien, y de amor al prójimo. Ahí encontramos la verdadera fraternidad, también. Muy bien, gracias por la explicación, Antonio. Seguimos adelante. Santi, decía nuestro amigo González, Antonio González, más conocido por Sebastián de Arauco, esta máxima, el sentimiento de amor que se manifiesta en bondad, comprensión, ayuda, es la primera condición para vivir la fraternidad y para la conquista de la felicidad. Quizás no sea suficiente con el deseo. ¿Cómo podemos poner en práctica este sentimiento y vivirlo en las relaciones humanas? Recordamos a nuestro querido Antonio González ya de aquellas etapas en las que él fuera el presidente del Congreso Nacional de Espiritismo del 83, que se realizó en Madrid. Y no nos extraña esa frase que pueda venir de su parte, porque él tenía esa condición, en el momento de estar frente a alguien, sabía ponerse en aquel punto en el cual le ofrecía al otro la deferencia tanto de que pudiera expresarse de que pudiera manifestarse antes que salir omitiendo cualquier opinión de manera que de ese tipo de ejemplos se aprende porque mientras tanto se desarrolla un sentimiento de fraternidad y la persona muestra de la forma más cálida posible que no se siente superior a nadie tal vez para con nuestras relaciones como es la pregunta humanas sea una de las condiciones a poder vivir y más en un momento como en el presente, en el cual parece que todos estemos parapetados en un sentido de autodefensa y nos es más difícil el podernos abrir o podernos dejar alcanzar o poder alcanzar a los demás. Hemos acabado aprendiendo de estas condiciones y recordamos aquí, así muy ligeramente, algún pasaje que, cuando de joven, me dejó muy marcado en uno de los libros que, proviniendo ya de inicios del siglo pasado, dice mucho acerca de las relaciones humanas. Es el título de Cómo Disfrutar de la Vida cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Entre otras recomendaciones, allí cita que cuando nos encontremos junto a los demás nosotros sepamos mostrar un, un interés sincero acerca de los demás que invitemos a los demás a que hablen de sí mismos antes que salir a nosotros a relatarles nuestras propias experiencias que lo hagamos con sinceridad el mostrarles un aprecio y que de este modo aún incluso sea callando frente a posibles inconveniencias que pueda la otra persona manifestar y mostrar siempre un respeto y es porque nos es imprescindible hoy como nunca saber ponernos en el lugar del otro. Hacer este ejercicio, y este ejercicio al espiritista no le cae en balde, porque de principio a fin, desde la primera página del libro de los espíritus hasta la última de obras póstumas, es una invitación continua a desarrollar la solidaridad y desarrollar la fraternidad. Y el espiritista tiene que serlo con más devoción, si cabe. Porque, como muy bien Antonio nos ha nombrado antes, conoce las leyes. La ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción... La reencarnación que nos explica una parte de nuestro pasado por lo menos nos esclarece que hemos estado no una sino muchas veces en la Tierra, en las diferentes experiencias encarnatorias y que en todas ellas hemos tratado de desenvolver, de desarrollar aspectos de continuo desconocidos, porque las experiencias siempre son nuevas. Y mientras tanto a costa nuestra a costa de dolor de sufrimiento hemos aprendido lo que es ya las condiciones antifraternas y antisolidarias porque hemos practicado de todo en nuestras existencias del pasado consecuencia por lo tanto de que en el momento presente lo aquello que tenemos en forma de dolor en forma de sufrimiento en forma de tribulación o de consternación, en muchas de las ocasiones provienen de causas de esas del pasado, de cómo hemos sembrado nosotros. Cuando en el momento presente se nos da la circunstancia frente a la prueba, frente a la experiencia difícil, dolorosa, siempre nos queda la reflexión. Si la causa no se da, en lo más reciente que abarca mi memoria, necesariamente es porque tiene un pasado mucho más anterior, mucho más lejano. Si la causa que me sobreviene ahora yo no la entiendo, no la comprendo, seguro la entenderé la comprenderé más adelante. Pero ahora lo que tengo que aceptar es el impositivo de la lección que me corresponde y convertirlo en forma de lección. Nunca sabemos de más, nunca sobra la experiencia que podamos acumular, bien al contrario, es como el conocimiento, es como leer que no ocupa lugar, asimismo también la experiencia bien vivida. Dediquémonos a los demás en ofrecer una parte de nosotros mismos, con sinceridad, sin esperar obtenerlo a cambio, a la recíproca. No importa, porque en el acto seguido, encontrándonos con alguien más, seguiremos teniendo oportunidades sin fin. Cuando nos damos auténtica cuenta en el ejercicio de introspección del autoconocimiento al que la psicología espiritista nos conduce Ahí aprendemos a descubrir un sentido distinto de la vida, un sentido profundo, un sentido que ayuda al adepto, que ayuda al aprendiz a desarrollar otra serie de condiciones en el interior que lo convierten en una persona tendente a la dicha, al optimismo, y a comprender y a entender que las circunstancias, por más adversas que puedan ser, también acaban pasando. Y mientras tanto, si hemos conseguido dejar lo mejor de nosotros mismos, esto es lo único que quedará. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta son muchas las personas que tienen buenos propósitos y hasta comienzan la práctica de la fraternidad, pero ante las primeras ingratitudes se desaniman y abandonan esos propósitos. ¿Por qué? Pues esto es una cuestión muy, muy habitual. Muchas personas sienten la llamada o la necesidad de hacer algo por los demás, de estudiar, de trabajar, de ayudar, pero eh, ponen sus expectativas precisamente en personas ajenas a ellos mismos, en instituciones ajenas a ellos mismos o en ideologías, filosofías o religiones ajenas a ellos mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Todos somos imperfectos y cuando empezamos nuestro camino para hacer este tipo de donación o de entrega al prójimo, vemos muchas veces que hay otras personas ...que se dicen o que eh, no hacen lo que dicen... ...y lógicamente nos sentimos decepcionados. Pero no debemos de sentirnos decepcionados... ...porque ese es el problema de esa persona... ...o de esa ideología... ...o de esa filosofía... ...o de ese centro... ...o de esa institución. Si nosotros tomamos un camino... ...de cambio, de ayuda... ...y de entrega a la fraternidad... ...que es el amor en acción que es la solidaridad con el prójimo, que es la ayuda a los demás, lógicamente ninguna ingratitud nos tiene que echar para atrás. Porque no debemos de olvidar que la fraternidad auténtica es el amor puro, desinteresado, que no exige recompensa, que no exige nada a cambio. Si yo a las primeras de cambio me retiro por cualquier ingratitud, por cualquier desconsideración, por cualquier calumnia o por cualquier cosa que contraviene precisamente el, los actos de bien que yo estoy haciendo, demuestro tener muy poco eh, convencimiento de aquello que estoy haciendo. Y demuestro decir o hacer las cosas más con la eh, boca que con el corazón. En ese sentido, muchas personas, ante cualquier ingratitud o desprecio o burla, desisten de sus intenciones positivas, de sus intenciones fraternas. Es justo lo contrario. Hay que hacer lo contrario. Si nosotros estamos convencidos de que la fraternidad en acción, la solidaridad, la caridad con el prójimo a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel material, es necesario, porque así lo sentimos y así lo vivimos, nada tiene que frenar nuestro cometido y nuestras ansias para realizar eso. porque qué? ¿Quién dijo que las cosas fueran fáciles? El trabajar por los demás, el entregarse a los demás, no es fácil, pero es que solamente lo difícil tiene mérito, es que solamente lo difícil y los obstáculos que se nos presentan en el camino del ejercicio de la fraternidad, ...tienen mérito porque fortalecen nuestro espíritu... ...porque nos rehacen en nuestros planteamientos... ...porque nos dan una paz y una satisfacción interior... ...cuando realmente estamos practicando esa solidaridad en acción... ...ese amor espiritual puro que es la fraternidad... ...en ese sentido ni las ingratitudes... ...ni las calumnias... ...ni las, eh, así, los desprecios, las persecuciones... ...es justo todo lo contrario... ...el maestro lo dijo muy claro... A aquellos que les persiguen serán bien recibidos en el reino de los cielos. Aquí estaré esperando, porque aquellos que son perseguidos por seguir sus ideas, por seguir su moral, por ayudar al prójimo y por ser caritativos y ser fraternos, realmente están conquistando esa, digámoslo así, esa característica personal de enriquecimiento moral que el maestro predicó como el reino de Dios dentro de uno mismo. Trabajemos en eso y que ni las ingratitudes, ni los desprecios, ni, las, ni los fracasos, ni las, los, los malos ejemplos que veamos en otras personas, en otros compañeros que se equivocan o que caen o que tropiezan, nos dejen de hacer el cometido que nosotros nos hemos empeñado en hacer. Tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes en el bien, en el amor al prójimo, en el ejercicio de la caridad y en la puesta en práctica de esa fraternidad en acción que es el amor a nuestros hermanos. Gracias Antonio. Seguimos con otra pregunta para Santiago. La frase del Maestro, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Cómo debe ser entendida? Los apóstoles Mateo y Lucas la enmarcan en el sermón del monte luego tenemos a Marcos que la pone en otro contexto las pone en otro contexto pero deben de ser entendidas dentro de este orden y este otro orden se le pedirá más al que más se le haya dado. Al espiritista que abraza todos los postulados que nos ofrece el Nuevo Testamento con Jesús, es la figura de aquel al cual se le ofrece más y más se le exigirá, más se le pedirá porque conoce más, más profundamente, y tiene muchísimas más respuestas a todos los interrogantes acerca de la existencia de su vida, de dónde viene, qué cometido desarrollamos en la Tierra y para dónde marchamos. Y de ahí... Los apóstoles recogiendo las palabras del Sermón del Monte en torno de porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Si solamente hacéis el bien a aquellos que os hacen el bien, ¿qué esperaréis, qué esperaréis a cambio? No hacéis nada más que aquello que se espera de vosotros que podáis hacer. Insistimos en esta cuestión acerca de que la mayor cuota de conocimiento nos pone frente a otra realidad, la responsabilidad de nuestros actos, el medirlos. De ahí que pueda ser un mismo cuerpo, mente, palabra y acción o pensamiento expresión de voz y conducta, con el fin de que pueda ir armonizado en la misma dirección, porque el mismo pasaje del Evangelio remata al final en Lucas 6, 32 y 33, lo siguiente, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad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 es un momento extraordinario en el que poder ejercer esta naturaleza de acciones. La pandemia nos ha visitado y esta se presenta como una forma de respuesta, de respuesta a determinados anhelos por parte del hombre, aquellos que le hubieran hecho tomar otros derroteros, que no son los que son debidos. El exceso de materialismo, la sensualidad que se vive en los momentos actuales, el exceso de distracciones por doquier, todo aquello que invita a la persona a exteriorizar constantemente buscando de fuera ...aquellas respuestas y aquellas situaciones que solamente puede encontrar a través de hacer ese ejercicio para adentro. Solo que vienen los momentos difíciles como los presentes y nos encontramos con que no entran las mismas economías en todos los hogares. Y hay hogares en los que falta lo indispensable en alimentación, hablamos en estos instantes de alimentación del cuerpo porque la alimentación del alma o la del espíritu esta es siempre andamos un tanto parcos en esta materia para poder ir suficientemente bien alimentados pero frente a esta ahora se presenta la más urgente solucionar el hambre porque difícilmente vas a poder hablar de Dios a alguien que está pasando hambre o hablar de reencarnación a alguien que sufre los avatares y los contratiempos del momento presente en la economía. Y se nos ha abierto un capítulo en ese punto en el cual al modo imagen y semejanza de cómo hace en nuestro país la Iglesia Católica, a través de nombres bien conocidos en todo el país, como es el Padre Ángel, que solamente en una parroquia en Madrid, él consigue dar comida a miles de personas y personas no habituales en el mundo de la necesidad en cuanto a alimentos, habituales ahora por causa de estas condiciones extraordinarias. Este es un mundo en el que, como ya sabemos los espiritistas, siempre podemos tener un lugar en donde ejercer también nuestro cometido. Muy bien, muchas gracias. Eh, tenemos dos preguntas del chat. Vamos a darles, a darles paso a continuación. Ana J.R. nos dice ¿La fraternidad entendida como la manifestación de la caridad en nuestro mundo de expiación y prueba, ¿tiene la misma consideración en los otros planos espirituales superiores? No tiene la misma. Tiene una mayor consideración. Porque a mayor evolución y mayor espiritualidad, lógicamente el nivel de amor y el nivel de percepción del amor divino y de la fraternidad pues lógicamente es mucho mayor. En ese sentido, también las leyes de Dios se ajustan a los niveles evolutivos de los hombres. Por lo tanto, el libre albedrío está más restringido en las leyes de Dios cuando estamos empezando la infancia evolutiva y cuando ya vamos superando, eh, digámoslo así, etapas ...de mundos de expiación y prueba... ...de mundos de regeneración... ...de mundos felices, etcétera, etcétera... ...ese libro albedrío es mucho mayor... ...nuestro nivel de amor es muchísimo mayor... ...entonces la, la fraternidad... ...como la manifestación de la caridad... ...en este mundo de expiación y prueba... ...es muy importante para nosotros... ...que somos los que vivimos en este mundo... ...y merecemos vivir en este mundo... ...no merecemos vivir en otro superior... ...por eso estamos en este... ...entonces lógicamente... Eh, sin duda alguna, en mundos superiores, el nivel de amor es mayor y el concepto de la caridad tiene otras percepciones espirituales que a nosotros ahora se nos escapan porque no tenemos ese nivel de evolución. Pasamos a la pregunta que nos hace Felipe el Sabio. Dice... Está comprobado que la mayoría de los, de los espíritas, después de estudiar y considerarse espíritas durante muchos años, su moral poco o nada mejoró. Luego el espiritismo no cambia a las personas. Pregunto. Santiago, ¿quieres contestarle tú? Sí, el problema no está en la doctrina espiritista por cuanto ella es la expresión de cientos de espíritus de la vanguardia superior que se ofrecieron voluntariamente a formar parte del equipo del espíritu de la verdad. Fundamento de toda la codificación de toda la doctrina espiritista. Y ellos pertenecen de los, a los nombres ...de mayor destaque que ya transitaron por la Tierra... ...entre los cuales recuerdo ahora la mayoría de los padres de la Iglesia. De manera que no puede estar en el conocimiento... ...ni en, ni en el contenido de la filosofía espiritista el problema. El problema está del lado del adepto, del espiritista del que se conceptúa a sí mismo como tal, y no atiende en rigor todo aquello que aprende. Es indispensable, en el momento en que ya llevamos varios evangelios en el hogar, o estudio del evangelio según el espiritismo realizados, Llegar el momento en el que la persona se cuestione, porque todo lo que está escrito ahí, siempre recordaré el papel de un profesor al final de un curso, en el cual sentó a todos los alumnos, se puso con el libro de texto enfrente de todos nosotros y empezó página por página a romper el libro. Aquello nos impactó, nos dejó marcados. Y dijo a continuación, señores, si ustedes no van a practicar nada de todo cuanto han aprendido hasta aquí, hasta ahora, van a hacer lo mismo en sus vidas que yo acabo de hacer con este libro. Es decir, nada. Cuando el espiritista no se impone el deber de plantearse la necesidad, tal parábola, tal otra, tal ejemplo de moralidad, de conducta, ¿realmente me lo aplico a mí mismo? ¿O tengo el pensamiento gratuito de que cuando la leo se me presenta en la mente el nombre de infinitud de personas acerca de las cuales les iría magníficamente que se lo aplicaran y me descuido de mí mismo, es la primera pregunta indispensable hacerse. Por lo tanto, el problema no está del lado de la doctrina y muy bien lo ha dejado reflejado Antonio aquí antes en torno de esas decepciones, de esas desilusiones que tomamos para con la idea porque tomamos el error de tener presente eh, demasiado, tal vez poniéndolos en un altar, en un pedestal, a las personas y nos olvidamos de la idea. Lo fundamental es siempre ir a parar a la fuente. En cuanto al conocimiento, la fuente son los principales referentes, aquellos ...cuya experiencia y cuyos valores han demostrado ser los mejores de todo. Tenemos primero y ante todo la fuente que nos da a ver todo aquello que nos habla de Dios. La otra fuente es todo aquello que nos desarrolla la doctrina de Jesús en el cristianismo. Posteriormente tenemos la fuente que nos ofrece Alan Kardec con toda la codificación... Después tenemos a los escritores clásicos en espiritismo, León Denis, por mencionar apenas uno, Camilo Flammarion, o Amalia Domingo Soler, nuestra muy querida Amalia. Bueno, pues siempre hay que ir a esas fuentes. Después de estar con la preparación de las mismas, uno puede inmiscuirse en ponerse delante todo tipo de lecturas, pero siempre con la base porque son las únicas que explican la realidad, la verdad. Es que de lo contrario, volveremos una y decenas de veces repitiendo la misma lección y pasaremos por las mismas experiencias. Esto es lo que hemos hecho en el pasado, hasta ahora. Ahora, en la era de la ciencia, de la técnica, en la era del espacio más allá, de nuestro propio sistema solar en la era del descender a lo infinitamente pequeño como es introspeccionando al átomo en esta era de tanto conocimiento en torno del comportamiento del ser humano por la neurología la neurobiología la neuroteología la neuropsiquiatría con tanto conocimiento como tenemos a la mano aún nos dedicamos a dejarnos llevar como si estuviésemos estudiando el catón, las primeras palabras de la gramática del idioma. No, no es posible. Hemos de saber ultrapasar ese límite y entender que todo absolutamente está escrito en primera persona, el evangelio todo de cabo a rabo. La codificación toda de cada rabo está escrita en primera persona, en primera persona del que lo lee y prescindiendo de todos los demás. Hasta el punto no consigue el adepto, el aprendiz, alcanzar esta comprensión, está perdiendo el tiempo. Si me permite Jesús, adelante. Sí. complementando sí. la magnífica explicación que acaba de dar eh, Santiago, yo le diría al amigo Felipe, que es el que ha planteado la pregunta, porque es una pregunta muy interesante, que todavía no conozco, todavía no conozco, y he estudiado bastante las filosofías y las religiones que han estado dentro de la humanidad, todavía no conozco ninguna que salve a nadie por sí misma. Ninguna doctrina salva a nadie ni cambia a nadie por sí misma. Ahora bien, aquellos que como muy bien dice Santiago, adeptos que hacen del espiritismo su filosofía de vida, como yo comenté durante el transcurso de la charla, aquellos que viven el espiritismo verdaderamente y lo incorporan como un hecho de transformación personal y de desarrollo moral, esos sí son capaces de mejorarse a sí mismos y conseguir las cuestiones que necesitan, tanto dentro del espiritismo como en otras religiones o en otras filosofías. El espiritismo no tiene ninguna exclusividad si acaso la de ser la filosofía y la doctrina más avanzada dentro del campo espiritual y al mismo tiempo ser la revelación que nos permite comprender que somos eternos debido a las demostraciones de la ciencia espírita que la mediunidad nos ofrece. Y para terminar le diría a Felipe que respecto a que las experiencias es lo único que cambian a las personas, yo me va usted a permitir con toda la modestia y con toda la humildad que discrepe. No son solo las experiencias. Aparte de las experiencias está el razonamiento, está el conocimiento, está la observación de los hechos. No solamente las experiencias personales, hay personas que son capaces de modificar, de cambiar, viendo, viendo, observando situaciones que ocurren a otras personas alrededor, que sean pocas, de acuerdo, pero las hay. Entonces, la observación, la experiencia, como usted muy bien dice, y la capacidad de razonamiento y voluntad son precisamente las cualidades que permiten a las personas cambiar. Y como digo, la persona, cuando incorpora en su vida, cuando incorpora en su vida aquellos parámetros de elevación moral, como por ejemplo el código moral de Jesús, sea espírita, o sea católico, o sea budista, si incorpora precisamente el Evangelio de Buda, etcétera, etcétera, si lo lleva a su vida y lo practica y lo pone en práctica, sin duda ninguna, se transformará, y esa doctrina que practica, le habrá servido precisamente para su desarrollo espiritual y moral. Muy bien, muchas gracias a los dos. Perdón, ya... simplemente quisiera terminar con una frase que eh, marca un poquito lo que es, antes de darle paso a Santiago, marca un poquito lo que es el tema de la fraternidad. En un momento determinado le preguntaron al maestro Jesús, Maestro, Cómo reconoceremos a tus discípulos? Y él contestó: Porque se aman los unos a los otros. Ese es el auténtico sentido de la fraternidad. Muy bien, muchas gracias. Como decía, estamos ya fuera de tiempo. Vamos a ir despidiendo el programa, como siempre agradeciendo, pues en primer lugar a todos los televidentes que han estado viendo y escuchando a ambos lados del Atlántico. Muchísimas gracias a todos y os invitamos ya al próximo lunes que tendremos otro tema muy interesante. Gracias a nuestros compañeros que trabajan en, entre bastidores realizando el guión del programa y, por supuesto, a los, a los dos contertulios que han estado hoy con nosotros en directo. Antonio Lledó, muchas gracias. Nos vemos gracias. dentro de tres semanas. Y como siempre, pues Santiago, tenemos la costumbre de dar al final del programa un par de minutos para que el invitado haga una postrera valoración. Así que cuando quieras. Estamos en unos momentos que son altamente significativos. para todos y cada uno en lo personal así como en lo colectivo en la sociedad estamos frente a un paradigma enmarcados en una nueva civilización algunos de los rasgos los he citado anteriormente y es que estamos preparando a un nuevo ser humano, enmarcado dentro de estos postulados que estamos reflejando aquí hoy. Naturalmente, no estamos pretendiendo decir ni vernos como ejemplos en absoluto, bajo ningún concepto. Tal vez solamente en aquel concepto en el que aprendiendo de uno de los más insignes maestros de la humanidad, nos hacía tener siempre muy presente el aspecto de la humildad, como era Sócrates, acerca del reconocer que él no sabía nada, desde ese punto de vista en el cual hemos de estar abiertos constantemente para las experiencias nuevas que nos visitan y frente a las cuales hemos de saber tener un espíritu de ingenuidad, un espíritu abierto, un espíritu de aceptación. Y es que en los momentos actuales de esa preparación para el hombre del futuro, de un futuro inmediato, porque en una de las informaciones que la doctrina espiritista nos ofrece es precisamente la solidaridad que existe ya no solamente entre la, los propios pueblos, las propias naciones, en la propia tierra, sino de una forma interplanetaria. Y esa solidaridad que ya la estamos empezando a percibir y que surgirá de aquí a no muchas décadas, algunos de los presentes aún nos podremos ver estos acontecimientos a través de los propios ojos físicos de la carne, es la recepción de espíritus, allende de nuestro sistema solar, de otro sistema solar de nuestra galaxia, en la que recibimos espíritus con una preparación para que se ayude al planeta Tierra a la instalación de salir del planeta de expiación y pruebas y entrar en la fase de regeneración. Nosotros, los espíritus de aquí, de la Tierra, hemos de estar a la altura de las circunstancias porque ellos vendrán en campos especializados para facilitar, para ofrecer mejores condiciones, mejores oportunidades para que, como nos dicen los espíritus superiores, el dolor se bata en retirada. Todos hemos de aprestarnos para las nuevas tareas que se nos van a ofrecer, enmarcadas dentro del capítulo que hoy tan acertadamente nuestros amigos del programa aquí presente, del grupo Amor, Paz y Caridad de Villena, han ofrecido. la fraternidad. Entonces, para ellos todo nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por ser trabajadores con la virtud de la constancia. Y esto no es fácil. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a los dos una vez más. Que, que pasen ustedes todos una feliz semana y muy buenas noches. Adiós, amigos. Buenas noches. Gracias.